Bienvenidos al video informativo de Villamper sobre calidad de energía. Este tópico suele ser conocido en el entorno de los data centers, pero nunca es dimensionado el impacto que genera en cuanto a equipamiento, fallas en los equipamientos, y en cuanto a nivel económico en general de nuestro negocio. En cuanto a la definición de qué es la calidad de energía, es... Cualquier alteración en la forma de onda del voltaje y corriente del de suministro de energía eléctrica. Como ya sabemos, al ser una corriente y una energía, un voltaje alterno, la forma será sinusoidal, como vemos en el primer gráfico. Luego, cualquier alteración en esa forma, como vemos en el gráfico de más abajo, generará un problema en la calidad de energía. Y este problema se puede traducir en consecuencias como interrupciones de nuestro servicio, incremento en pérdidas de energía, aumentos de costo de la energía, por ende, por los incrementos en pérdidas, daños en el equipamiento, pérdidas de información y datos erróneos, deterioro de la confiabilidad, justamente por el mal servicio entregado, por cualquier tipo de falta de servicio o por cualquier tipo de interrupción. Y, por supuesto, mayores pérdidas por multas por el servicio deficiente dentro de los contratos con nuestros clientes. Si vamos a un poco de teoría de la electricidad alterna, lo que habla la ley de Ohm adaptada a alterna es que en valores eficaces el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. impedancia de las cargas que generan nuestros circuitos. Entonces, lo que se traduce es que cualquier distorsión en el valor del voltaje o en la onda del voltaje, generará una distorsión también en la de la corriente, y viceversa. Y esto se va a ver afectado por el valor, por la carga, por las impedancias que tengan los circuitos. En cuanto a tipos de distorsiones, si vemos el gráfico de la derecha, tenemos sobretensiones y subtensiones. Una sobretensión se define como una tensión con un valor por encima de alrededor del 15% del valor nominal, lo mismo para una subtensión por debajo de un 15% con respecto al valor nominal, y luego tendríamos los casos extremos de picos de sobrevoltajes y eh, las interrupciones, eh, que sería un caso extremo, de las subtensiones. En cuanto a tiempo de duración, en sobretensiones y subtensiones, tenemos depresiones y crestas, que son de más de medio ciclo, luego tenemos transitorios, que son de menos de medio ciclo, y como hablamos también, los picos, que por lo general son menores a medio ciclo también. Luego tenemos, como hablamos ya, las interrupciones, el ruido, que ya estamos hablando de variaciones de frecuencia, al igual que los armónicos, y para finalizar, el desbalance de fases, del cual vamos a estar hablando más adelante. Hablando de las distorsiones más comunes, nos vamos a encontrar con armónicos transitorios depresiones presiones y el de balance de fases. Los armónicos son tensiones o corrientes sinusoidales cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, que depende de la zona o el país, puede llegar a ser 50 o 60 Hz. Son principalmente generados por fallas en el sistema UPS, en transformadores y en rectificadores. Generalmente también son ocasionados por sistemas de iluminaciones como los tubos fluorescentes, y en el caso de industria, por hornos de arcoeléctrico o soldaduras. Lo que generan los armónicos son principalmente pérdidas por efecto Joule, debido al calentamiento de, por ejemplo, conductores o transformadores, lo que también genera una disminución del coseno phi, por ende un aumento en el consumo de la energía eléctrica. La solución para los armónicos es principalmente colocar filtros de armónicos en la línea. Los transitorios son un aumento mayor al 110% del valor eficaz de la tensión, por un lapso menor a medio ciclo. ¿Cómo se generan los transitorios? Bueno, principalmente puede ser por fuentes externas, como puede ser una descarga eléctrica, una tormenta en un relámpago, o puede ser internamente por un switcheo de cargas, cuando hay una repentina reducción de cargas, como por ejemplo en un switcheo, ahí es donde se generan principalmente los transitorios. Lo que generan los transitorios principalmente son daños en la electrónica de equipos, como puede ser fuentes, eh, tarjetas de comunicación, eh, daños en PCs, en servidores, y muchas veces pérdidas de datos e información errónea en el cómputo de los equipos IT. La solución para los transitorios son por lo general protecciones o un sistema de puesta a tierra de mallas, o mismo el sistema de UPS. Las depresiones son la disminución en un valor menor al 90% del valor efectivo de la tensión o de la corriente, por un lapso mayor a medio ciclo. Esto generalmente se genera por una falla de la distribución eléctrica del suministro, externamente, o por una alta demanda de las cargas en nuestro data center. También puede ser generado por una falla del generador en un momento de corte de suministro. Las consecuencias de las depresiones son las mismas de los transitorios. Son, por lo general, daños en la electrónica de equipo, como hemos comentado antes. Y la solución en este caso es un corrector de depresiones, o mismo también, el sistema de UPS. El desbalance de fases es el desfasaje de valor eficaz o ángulos entre las tensiones y corrientes por fases. Generalmente esto se debe a un mal funcionamiento de los transformadores o lo más importante y lo más común es a un desbalance propio interno de las cargas en nuestras fases, en nuestros circuitos. Esto lo que genera es que circule mayor corriente por las fases más cargadas, entonces genere mayor pérdida de calor, por ende, mayor consumo de energía. Y muchas veces también genera circulación de corriente por neutro, lo que también genera pérdidas y mayor consumo de energía. A la hora de abordar el problema que generan estas distorsiones en la calidad de energía, la mejor manera de realizarlo es mediante un ciclo que comience con identificar los síntomas Luego, con determinar la fuente, para finalmente poder diseñar la solución. Todo esto debería estar acompañado de una monitorización y el análisis de datos correspondientes. Por ejemplo, si mis síntomas son disparo de protecciones y aumento de factor de potencia, podría estar causándolo la instalación de lámparas fluorescentes y la solución sería colocar un filtro de armónicos. Todo esto lo estaríamos identificando gracias a la monitorización y análisis de los datos. En el Otro ejemplo puede ser la pérdida de información o falsedad de datos causado por un repentino crecimiento de cargas, y lo que podemos utilizar en este caso es un corrector de depresiones o SACS. Luego podemos tener, en otro ejemplo, daños en fuentes y tarjetas de equipos TI. Puede ser que la fuente haya sido una tormenta eléctrica, una descarga a tierra por una tormenta eléctrica, entonces la solución ideal sería un sistema de malla de puesta a tierra. En este caso, para los transientes. Y finalmente, un aumento en la factura eléctrica por reiterados meses puede estar generándose por desequilibrio de corrientes por fase. Esto genera que la solución ideal sea reorganizar y distribuir las cargas por fase, porque estamos ante un escenario de desfasaje de cargas. Para ilustrar un poco el ciclo del cual comentamos, vamos a ir a un caso práctico de un cliente que se contactó con nosotros por un problema de reiterados aumentos en la factura de la energía eléctrica. Lo que hicimos primero fue, en base a un sistema de monitorización, detectar, mediante la monitorización de las corrientes, de las fases, en una UPS, detectar que había un desbalance de corrientes. En una fase estaba consumiendo alrededor de un ampere, y en las otras dos, alrededor de cinco. Además, en una de ellas teníamos picos que llegaban hasta casi 15 amperes. Lo que inferimos con esto era que se trataba de un problema de balance de cargas en las fases. Entonces, la solución que planteamos es mediante un sistema de gestión, sobre todo de las capacidades y de los activos, poder redistribuir las cargas, los equipos y sus consumos, en las tres fases, siempre y cuando mantuviéramos las capacidades, principalmente de potencia y de refrigeración, Bajo los estándares y lejos de sus máximos. Para finalizar, quería dejar los conceptos principales en cuanto a calidad de la energía. Principalmente la importancia, que muchas veces no es tenida en cuenta, sobre todo en fallos en nuestro equipamiento, y las consecuencias que genera eso en cuanto a economía del data center, las pérdidas económicas luego tenemos las causas que pueden ser internas de nuestro equipamiento o de facility o de TI y las instalaciones como por ejemplo la iluminaria o puede haber causas externas también que sería del suministro de energía y las causas atmosféricas como por ejemplo las descargas de los relámpagos en las tormentas luego las distorsiones más comunes que hemos visto que eran los armónicos los transitorios las depresiones y el de balance de fases, y finalmente, las claves en el diseño de la solución, que como hemos visto, era la monitorización y el análisis para basarse en la identificación de síntomas y la determinación de la fuente, para luego el diseño de la solución óptima. Muchas gracias, para finalizar les dejo mis datos para cualquier consulta sobre este tema, y para más información sobre temas del entorno del data center y soluciones tecnológicas también les dejo el link de la web de Vision. Muchas gracias.